¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras!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 Descansa que mañana muy temprano volveré. El viejo McDonald tenía una granja y ahí ahí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 Nuestra canción para el baño. ¡Sí, sí, sí! ¡Lo sí, primero! Hay agua en todas partes, en Latina estás. Mira cuántas burbujas será genial. Lava bien tu cuerpo.